Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde la Parroquia San Antonio de Padua del Sector Gasco Santo Domingo, República Dominicana, hoy miércoles de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV.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 También por las emisoras Vida FM 105.3, Radio ABC, Radio María de la Altagracia, Radio Inmaculada en Atlanta, York y Estados Unidos, y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Oremos por el eterno descanso de las almas de Lilian Figueroa en su octavo día. Angélica Jiménez de Fernández en su segundo mes, Suleiman Joule Vicente en su séptimo mes, Emilio Aguavivas, Juan Aguavivas, Ramona del Carmen Santiler de Díaz, París Vázquez Guerrero, Enércida Vázquez. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá nuestra celebración Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, Diácono Ángel Villanueva y Acólicos Iniciemos nuestra celebración con alegría y cantando El Señor nos ha enviado a La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos a esta celebración eucarística, hoy donde celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, el que dice, sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo Juez tiene poder para velar, hasta aquel día por el depósito en que me confió. Este gran apóstol, este gran evangelizador, el apóstol San Pablo, que en los años 31 y 32 de nuestra era viajaba hacia Damasco y recibe una gran conversión en ese momento. Pues con esa intercesión de este apóstol, pidamos también por toda la iglesia, por todos nosotros, y entramos en esta liturgia sagrada reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón al Señor. Poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. has instruido al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo. Concede a cuantos celebramos hoy su conversión, avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigo de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con actitud de escucha a la liturgia de la Palabra. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días dijo Pablo al pueblo, Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate, continúa el camino hasta Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, «Saúl, hermano, recobra la vista». Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad. Veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de, los que ha, de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te lavamos, Señor. al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, tu fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Aclamen al Señor tierra entera, aclamen al Señor tierra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 Aclamen al Señor tierra entera, aclamen al Señor tierra entera, aclamen al Señor tierra entera, tierra entera, tierra entera aclamen al Señor. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas, reunidos aquí en este lugar sagrado esta parroquia celebrando esta fiesta de este gran apóstol la conversión del apóstol san pablo ya cuando uno escucha hablar de san pablo ya uno sabe que es un gigante en la evangelización el apóstol san pablo es uno de los principales apóstoles aunque él mismo dice que soy como un aborto pero realmente su trabajo su trabajo, su entrega, su fe, su confianza, lo testifican como un gran apóstol. Y vemos toda una liturgia de la palabra que nos habla ya de esa gran conversión. No fue cualquier cambio, sino uno que estaba ahí sirviéndole al mundo judío y después hace un cambio radical en su vida, formado por el Maestro Gamaliel, a los pies del Maestro Gamaliel, dice el texto. Y ese capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles va a narrar toda la conversión del apóstol Pablo. Saulo, Saulo, como le llamaban al principio y después se toma el nombre de Pablo. Y este gran apóstol, este gran discípulo de Gamaliel se ha preparado lo mejor posible para servir al mundo judío. Más adelante entonces, él, él mismo pide la carta de autorización a las autoridades religiosas en aquel tiempo para ir a Damasco a buscar preso a los discípulos de Jesús. Entonces iba a perseguirlo, iba en busca de ellos. Lo que no sabía Pablo era que también el Señor iba en busca de él. Por eso en Damasco es el momento cuando el Señor lo tumba del caballo, queda ahí eh, ciego durante un tiempo, después más adelante eh, van a venir a bautizarlo, después más adelante va a venir a comenzar él a predicar y anunciar. Y se ha convertido entonces de un perseguidor de la iglesia a un defensor de la fe de la iglesia, de los apóstoles. el que iba con tanta valentía a buscar los apóstoles, más adelante se convertirá en un ayudante y colaborador de los demás apóstoles. Porque Dios va transformando el corazón. Dios va eh, dándole su gracia necesaria para que pueda cambiar de vida, para que pueda experimentar esa metanoia, ese cambio interior, esa conversión en su corazón. De grandes pecadores, Dios hace grande santo. Y esa y el apóstol San Pablo es uno de ellos. Y le pregunta, después más adelante, ¿Quién, quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Por eso perseguir la iglesia es perseguir al mismo Jesús al mismo Jesús y después más adelante ¿qué debo hacer? y ahí entonces comienza ese proceso de, de evangelización con el mismo apóstol dice levántate continúa el camino hacia Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que haga porque todo está en el plan de Dios todo está en el proyecto divino también a nosotros muchas veces nos ha tumbado el Señor del caballo también a nosotros muchas veces el Señor tiene que cambiarnos algunos proyectos que no son bien y entonces todo, tú terminas tú, haciendo, tú termina haciendo todo lo que no pensaba y aquello que pensaba al final no lo hace mientras y viene Ananías, hombre piadoso, como dice la primera lectura, recomendado por el testimonio de todos los judíos, residente de la ciudad. Entonces viene a ver a, a Pablo. Y ese Ananías, precisamente el que va a decir, recobra la vista, porque primero estaba ciego Pablo, pero la ceguera más profunda era la ceguera espiritual. Ananía le concede la vista física pero también ha recobrado la vista espiritual con el Señor Pablo va a ser un gran vamos a decir una gran evangelización en la iglesia muchas frases paulinas todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo para mí la muerte es una ganancia bien, dice el mismo San Pablo él que dice hay que vencer el mal a fuerza del bien y un conjunto de frases célebres que tiene este apóstol después en la evangelización y mirando también cómo el Señor nos presenta el evangelio hoy donde Jesús elige a los doce y le dicen vayan por todo el mundo a anunciar el evangelio nosotros hoy somos los nuevos apóstoles de esta generación y necesitamos también ir a todas partes. La iglesia no se puede callar, la iglesia no se puede detener, la iglesia no se puede parar de anunciar la buena nueva, los principios, los valores, la ley de Dios, los mandamientos divinos. Y aquello entonces que Jesús envió de dos en dos vayan por todo el mundo, comenzaron a ver grandes signos y prodigios. Echaron demonio en mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes en sus manos y si bebe un veneno mortal no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán limpios. Toda una fuerza espiritual le da el Señor a los apóstoles para que vayan a anunciar a Cristo. Cuando regresan ellos de esa misión? Dice Señor, hasta los demonios se sometían en tu nombre. Y dice el Maestro, no se gloríen de eso. Estén contentos de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Estén contentos de que realmente ustedes puedan obtener el favor de Dios y conquistar la vida eterna, llegar un día a la vida eterna. Eso es lo importante. Pero por cualquier cosa, cualquier nimiedades, no se alegren. Estén alegres por eso. Estén alegres de que están en la iglesia escuchando el Evangelio. Estén alegres de que se alimentan del cuerpo espiritual, de la Eucaristía, del pan de la vida eterna del pan de la inmortalidad estén alegres también de esos momentos espirituales que el Señor le da que va poco a poco a entre, va poco a poco creciendo en la fe y en el amor a Dios estén alegres también de esas obras de caridad de bien de eso es que hay que estar alegres. y entonces el Señor iba confirmando todo lo que los discípulos iban haciendo el Señor iba detrás de ellos, ayudándole, dándole el Espíritu Santo, sosteniéndole en los momentos difíciles, dándole la valentía necesaria para que puedan enfrentar los desafíos que cotidianamente encontramos también nosotros. Por eso es importante tener esa valentía, le dice el Señor a San Pablo, levántate y es importante estar de pie, frente a la vida y también dándole el frente a toda situación, a toda dificultad. Pues hermanos y hermanas, que por la intercesión del apóstol Pablo, el Señor nos conceda su gracia, nos conceda su favor y podamos evangelizar a tiempo y a destiempo. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas. Y oremos a Dios que transformó el corazón de San Pablo y lo hizo testigo y maestro de los gentiles. Y digámosles, danos tu luz y tu verdad. Danos tu luz y tu verdad. Por la iglesia del tercer milenio cristiano para que el celo apostólico que mantuvo a Pablo en el anuncio, entusiasta del Evangelio, se avive en ella y en cada uno de los cristianos, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que buscan al Señor por caminos de verdad o por caminos equivocados, para que Él les conceda la luz y la sabiduría, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los cristianos, para que Jesucristo, que fascinó a Pablo y transformó su vida, atraiga con su amor a muchos jóvenes y los envíe a anunciar el Evangelio, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que no tienen trabajo, los que huyen de sus países, los que son perseguidos, los que viven sin esperanza, para que experimenten la fortaleza del Espíritu Santo y descubran a Jesús presente en sus vidas, oremos al Señor. Danos, Danos tu, luz tu luz y tu verdad. Pidamos también, hermanos y hermanas, por la conversión de los pecadores, para que el Señor traiga a su iglesia, a todo su pueblo, roguemos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Pidamos también por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por aquellos que están pasando situaciones de salud, para que el Señor les conceda la salud, por aquellos que van a ser intervenidos, por la familia, para que el Señor las mantenga unida y también por nuestra nación, oremos. Danos tu luz y tu verdad. Acoge, Padre Santo, las oraciones de tu pueblo que celebra la conversión del apóstol San Pablo por Jesucristo nuestro Señor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 Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandona nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los protege, los conserva y quieren que tengan siempre por guía a los mismos pastores a quienes tú, tu Hijo estableció como enviado suyo. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones,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 Hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entre paz pero la palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.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 Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me une mi abrazo todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrazó al apóstol San Pablo e impulsó al cuidado de todas las iglesias por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito, bendito es el, el fruto de, fruto de tu vientre Jesús Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el día 31 vamos a tener aquí el día, eh, la celebración de la juventud a las seis de la tarde. Martes 31 han invitado a todos los jóvenes a participar en una misa para orar por la juventud a las seis de la tarde. También el sábado eh, a las seis de la tarde viene el vicario de la pastoral juvenil a celebrar también para acá el Padre Benito Alvarado con motivo a este mes, al Día de la Juventud que es el día 31. Oramos por nuestros jóvenes, oramos por cada uno de ellos para que el Señor le conceda siempre la gracia de estar unido a Él. También eh, ayer eh, estuve en el novenario del de, diácono Miguel Ángel Díaz en Constanza y tremenda sorpresa, no sabía que teníamos tanta, tantos hermanos que nos sintonizan, que nos ven en, en Constanza. De manera que desde aquí un saludo especial para todos ellos y ellos también son nuestros hermanos, ya que vivimos una misma Eucaristía, tenemos una misma fe. Eh, Dios les bendiga, le proteja siempre a todos ellos, les guarde. Y este aplauso es signo del cariño para ellos.